¿Ha percibido usted cambios positivos en la Policía Nacional tras reforma policial? Esa es la pregunta. Eh, recuérdese que el 829... 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Ha percibido usted cambios Positivos en Policía Nacional por reforma policial? Esa es la pregunta. En el camino le leeremos su respuesta o le leeremos su comentario a esta pregunta. Muy bien, vámonos entonces a, a ver mis amigos qué tenemos para hoy. Realizan cambios en la Policía Nacional, designan a seis generales y diez coroneles en direcciones para prevención e investigación. Seis generales y diez coroneles fueron designados por el director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, para comandar 16 direcciones de la Policía Nacional. Los nuevos directivos fueron nombrados en puestos de mandos preventivos, investigativos y de planificación de la institución para seguir fortaleciendo los niveles de seguridad ciudadana en todo el país, dijo la institución en un comunicado. Recordamos que el presidente Abinader anunció el pasado mes de, de dentro de la reforma policial está el uso de uh, boricamo. Boricamo. Ah, cámara de cuerpo, exacto, no se compliquen con, con esos términos. Cámaras eh, de cuerpo que grabarán el accionar de los policías, no. la extensión de tiempo en su formación de seis meses a un año y la evaluación de cada uno de sus miembros forma parte de sí, la me esperada me y finalmente anunciada no. reforma policial, cuyas primeras no medidas me la dio a conocer ayer el presidente de la República, Luis Abinader Corona. Así si es que esa es, eso es lo que tenemos de información con relación a este proceso de cambio que se está generando en la Policía Nacional y que todo esperamos que sea positivo. Gracias. Buenos días, Carolina. Buenos días a buenos días, Yerjan. buenos días, Francis, buenos días a toda la gente que está con nosotros bien tempranito. Hoy miércoles 8 de diciembre, señores, los días avanzan, permanezca con nosotros estas tres horas de programa para que reciba toda la información que, amado, brevemente, pues adelanto. Buenos Muy bien. Eh, Francis, ¿qué tal? Bien, Adiós, las gracias. Agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un saludo a doña Amparo. Hernández, nacido a televidente nuestra, que espero se encuentre bien en salud y que nunca se mueva de, de su televisión. Muy bien, Yerian, adelante. Bueno. <risa> Cuárren, y, y, miren, esto es lo que me da risa, honestamente, uh -huh. esto es lo que me da risa, porque. Realizan cambios, decían a seis generales y a diez coroneles. Pero una pregunta con el perdón tuyo. ¿Ya terminó el proceso de reforma policial? No. no, no, había, no eso, ni ha empezado, porque por la información si dice eso. La información dice, con el perdón tuyo, Yerian. Sí, claro. Dice eh, que, fue, que ese, eh, eh, eh, en el proceso de reforma de la policía, lo que quiere decir que es como si ya se hubiese concluido esa parte. Miren, señores, hay que preguntarse. De hecho, yo lo voy a investigar ahora mismo porque yo estoy en un grupo con, con muchísimos militares y policías. Sí. Uño, tú estás conspirando. Con no, no, no, lo que pasa es que <risa> la eh, en, sí. en la maestría que yo estoy haciendo solamente hay fiscales y militares. Nosotros estamos ahí en... No, tú estás por esto estoy diciendo. Sí, sí, infiltrado, colado, infiltrado, sí, infiltrado, infiltrado prácticamente. Infiltrado. Y pagando porque ellos no... Y, no, no, no, eh, eh, no, déjame decirte que al, al fin y al cabo cuando se armó el lío del, del mes soltaron toda la beca. Ah, Tenían yeah. toda la beca retenida y cuando se armó el escándalo, ¿Tú, ah, sí, entonces soltaron ah, las becas bueno. de, de lo que habíamos aspirado. Qué bueno. Entonces, con relación a eso, señores, miren, hay que preguntarse si, hoy eh, el cambio, de seis meses va a ser el centro de los policías a un año. Investíguese usted si leen por lo menos un libro de 25 páginas. Salen. Por lo menos un librito de 25 páginas, salen. si leen los policías. salen. ¿Cuál es la formación? ¿Qué es lo que se le da ahí? ¿Mm? Eso sería interesantísimo verlo. O sea, en ese año, que ese policía, que ese recluta, como le dicen, va a pasar en la policía, en el centro, ¿qué es lo que le enseñan? Además de amarrarse a los zapatos y, y planchar la ropa. Porque es lo que yo he escuchado, que sí, que siempre lo enseñan a planchar su ropa y a, y a tener los zapatos siempre limpios, y muy bien, eso es disciplina. Pero a nivel... ...psicológico... ...a nivel intelectual... ...¿qué es lo que le enseñan?... ...entonces... Eh, ...hablar de, de... reforma policial... ...con el mismo cuerpo... ...con la misma metodología... ...es un soberano disparate... ...es lo mismo... ...que está haciendo Chubasque... ...que anda de pueblo en pueblo... ...diciendo que la criminalidad... ...se ha reducido... ...con, con, con medio cambio... Que, ...que no se ha hecho en el, en el país... ...en la República Dominicana... Entonces, con relación a todo esto, eh, vemos que el general Ten hizo algunos cambios, que es normal, siempre se cambian directores regionales, siempre se cambian eh, los, los directores de puesto. Pero miren, est estar trabajando con la misma policía, con las mismas condiciones de los policías, es lo mismo, vamos a seguir en lo mismo, solamente que ahora van a manipular algunos, algunas informaciones. ¿Qué van a hacer? Claro, van a manipular algunas informaciones, ¿qué van a hacer? Eh, agarran y nombran eh, periodistas, comunicadores, lo nombran el gobierno para que filtren las informaciones que ellos quieran que filtren. ¿Qué van a hacer? Bueno, las denuncias te las van a filtrar y no te las van a publicar. Como llegó a, a, a, a, en algún momento, en las gestiones pasadas, que lo que hacían era que solamente te filtraban algunas. Yo recuerdo a Pedro Fernández peleando con la policía. Le decía, ¿pero qué ha hecho que no aparecen? Aquí, aquí atracaron cinco gente en tal sitio y aquí no aparecen... Y que, y que supuestamente hicieron la denuncia. Entonces, ¿qué hacían? Lo filtraban solamente, te ponían dos o tres denuncias. Xiomara. Pero que Xiomara no tenía la culpa. Era que la mandaban a hacer eso. Xiomara Arias. Eh, la mandaban a... mí. Usted solamente va a publicar estas. Y entonces, estamos empantanados en el mismo lodazal lamentablemente. Estamos ahí eh, enchivados en el, en el mismo lodazal lamentablemente porque aquí tenemos funcionarios chatarra, funcionarios viralata, como, como el perro viralata que anda ahí en la calle. Eso es lo que tenemos no, en la República Dominicana. Que lo no ofenda a los perros viralata. No ofenda a los perros, no. que me a los perros viralata. Óyeme, no hay una cosa más inteligente que el perro viralata. El perro viralata, lo primero es que viste de caqui, no sé si sí, te das cuenta, sí, siempre amarillo. Normalmente. Y cuando va a cruzar a la calle, mira para arriba y mira para abajo. O sea, es un perro que Cosa no, que a veces no hace a la gente. Es, el, es, el es inteligente. Y si te ve a ti que tú vienes en la casada allá y él está aquí y ve que tú te mueves y te abajo un ching, él sabe que tú vas a coger una piedra y, y se hace se, así. Se, el perro viralata es brillante. Claro, se, miren, este eh, es el retiro, de, el de viralata, para no ofender a los perros viralata Yo y, y viralata, utilizo el término chatarra. Tenemos políticos y funcionarios ya. chatarra en la República Dominicana que lo que quieren es quedar bien Yo con el pueblo. Una así. Eh, funcionarios chatarra que lo que quieren es quedar bien con el pueblo en un momento determinado y, y hacerle creer a la gente lo que realmente no es, de manera que yo le auguro, espero que sí, que sea exitoso en, en materia de, de populismo y en materia de manipulación en los medios de comunicación, pero sabemos que la realidad sigue el mismo lodazal porque es el <coughs> mismo cuerpo y en el mismo bien. lugar gracias Yoyan, antes de pasar a Francia hay que agregar a al, al, al, al análisis al, al, del al, perro al mira la, que todos se llaman Bobby Ay, no ahora le cambiaron ahora ¿Firula? ¿Ah, es ah, ah, sí. el, el, el nombre no, pero moderno pero Firulai tiene eh, de otro tiene como Dime, o, si, tú, eh, la cara tiene mancha negra un jefe de la policía que dijo que los hijos de las mujeres solteras no, no ya, van a ser policías ya eso es ah. un merengue adelante no pero lo dijo lo dijo adelante Francis miren yo tengo una consideración de que la propuesta de reforma a raíz de la comisión formada por el presidente de la República es lo único que a mí me ha atormentado, porque la inclusión de personalidades que bien es cierto, tienen cierta formación académica y y han estado al tanto o al lado del Estado, y tienen una comprensión de la realidad de lo que ha vivido el país y lo que ha sido la policía en el devenir del tiempo. Pero de ahí a pasar a ser los reformadores directos, acompañado de la propuesta de fideicomiso, mediante el cual se puede entender que la institución policial tiene un valor, un valor en sus infraestructuras, valor que al momento que se plantea esa reforma, tenga un fideicomiso para convertir la policía en una policía moderna, eficiente y de mejor propuesta de pago salarial, donde haya voluntad e interés de formar parte de esa institución por parte de jóvenes y profesionales. Creo que debe basarse en eso, que sea tal la reforma, el cambio, donde la sociedad pueda percibir que verdaderamente se ha ido extirpando, se ha ido extirpando las células mafiosas que ahí operan por años y se han hecho ricos a base de, de sus crímenes, eso hay que decirlo, que no son todos ni es la institución, vale la aclaración, pero civiles, empresarios, comerciantes, con, con potestad de definir en una fiducia una institución que cuesta mucho dinero. Solamente hay que partir con los campamentos, los cuarteles, la misma sede central, la escuela, los archivos, las armas. Las armas tienen un valor. Cuando tú vas a decomisar para renovar, y quienes negocian son los empresarios que componen la misma comisión donde está ausente el jefe policial. Yo espero, tú sabes qué es lo que yo espero, que verdaderamente la reforma surta los efectos que he dicho respecto a la imagen de esa institución, respecto a extirpar a los individuos que se resisten a abandonar las malas prácticas que se refirió el jefe de la policía en Santiago, que no le va a, no le teme ni le va a, a permitir a la, a la banda de la, del terror, lo llamó en su declaración. ¿Cuál banda del terror? Bueno, una banda de terror que el, el, el, el propio general Ten. Y que él no, él no la conoce, él, él, no, bueno, él, no es, él no es general. Bueno, él es general y conoce que opera ahí. Pero eso para ser desmontado tiene que ser con un proceso realmente de una profilaxis muy... Y justamente él es el que no es de esa banda, él es de otra bueno, banda. de hecho, si <ríe> está <ríe> ahí es porque ha superado ciertas pruebas. Ahora bien, la Finju, que es lo que dirige Castaño Guzmán, yo he dicho, que saben hablar muy bonito, muy cosas, pero hacer reforma de la policía con una estructura como la que existe a la fecha, lo que yo espero es que estos policías que se han dado como nuevos incumbentes haya sido el resultado de la reflexión, primero, del jefe policial, ah. no de los políticos que están ahí alrededor de esa comisión, que ya yo sé que a TEC no le han permitido elegir mucho. No, mejor que no le permitan elegir mucho. Un hombre que salta con bueno, disparate. De entonces, momento. bueno, si Bien. tú vas a seguir eh, manteniendo una imagen de Tain por un error eh, que no es un locu no es un comunicador, no es un profesional del área de la información, simplemente es un policía. Ahora, él pidió perdón. No, no es ese, cualquier policía. Ese error, ese la, error yo se lo permito a un recluta. Bueno, gracias, Francis, policía, ¿no? eh, Carolina. Supone que es un querida, hombre. Formado. adelante. Sí, pero pienso que el hecho de este desafortunado comentario no quiere decir que en todo el accionar de su gestión o sea, es, pues, no, no, eh, claro. se Parece, empañe o todas las acciones que él haga van a ser... Malas decisiones porque no. emitió un juicio en un determinado momento. Y que luego se retractó, de, Sería lo ya Lo malo de eso es que ese juicio retratara su pensamiento. Exacto. O sea, eso es lo, lo peor. Pero que, pero que él. En violación pero, a la constitución. Pero, pero no necesariamente. ¿cacina? Bueno, puede ser, es decir que. Eso es subjetivo. Pero, Todo el tiempo seguimos machacando. Eso es subjetivo. El error, exacto. Eh, Adelante, como, eh, Darle a la piedra y tin tun, tin tun ¿A quién mataste? Bien, pero eh, partiendo de la. Cometen no errores, Carolina. De eh, todo esto, esto es, eh... la, la pregunta del día es si hemos percibido cambios. Si Hemos percibido cambios. Sería interesante que la gente aquí en San Francisco nos comunique, por ejemplo, en el sector Vista Valle, eh, en Ravochivo, en el sector Santa Ana, donde se entiende que se implementó en un primer, eh, en una primera etapa, en San Francisco de Macorís. Esto por un lado. Eh, otra de las cosas que nosotros eh, deberíamos recordar acá y destacar es que el plan no ha terminado. El plan está en una etapa inicial. Eh, todo lo que se planteó... ¿Cuál, cuál plan? El, el plan de mi país seguro, okay. de seguridad ciudadana. Okay. Eh, o sea, no ha culminado mm. para nosotros evaluar logros en el total de la palabra, en el 100%. Se habla de, de transformación de la institución. Esto no ha iniciado. Se ha hablado de ubicación a través de, Gf, de GPS de las de las patrullas, que es un aspecto importante porque hay cosas que se dan, como supuestamente el tema de los puntos, eh, situaciones como pasó el caso del arquitecta, que pasó eh, una de las eh, camionetas, eh, luego el, el, el del policía. O sea, la ubicación exacta de los agentes en momentos determinados. se le ha dado mucho al tiroteo de, de rabo chivo de fin de semana. A, a me lo mejor sabía. tú escuchaste a, a alguna celebración con fuegos artificiales, porque yo he escuchado alguna. Yo voy pues Digo, digo a lo mejor, yo no estoy diciendo que sea así. Sí, ¿tú crees oh. que eso fueron a fuego no sé, porque... Pero lo que tú me dijiste, no, eso, pero eso no podía ser, porque eso se escuchó para allá, para la salida. Ah, no, había un... ¿Tú viste? esos disparos de, de... ¡tum! ¿Pero eso no era de Rabo No, no, ah, eso okay. fue otro que... Tal. Pero bien, estoy citando algunos de los aspectos que conllevará esta reforma transformación de la institución como tal, esto no se ha hecho, eh, la, la, los mecanismos de seguridad como el, las, el body cam o el, las cámaras en el cuerpo de los agentes, los GPS en los vehículos, en la parte eh, de la formación intelectual de los agentes a, con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Tampoco se ha iniciado, tengo entendido porque la información no la hemos recibido en los medios de la policía. Otro aspectos esa eh, formación con organismos eh, policiales como los de Colombia, no recuerdo el otro país, para formar a nuestros agentes de que sepan actuar eh, en momentos determinados con la disciplina que requiere, pero eh, poniendo el orden o la seguridad del momento sin maltratar a los ciudadanos. Esto es otro de los aspectos eh, ese filtro también que se busca implementar de que a la policía, pues, no entre las personas como, eh, como enganchado, como se le llamaba antes. Otro de los aspectos. Eh, estoy, citando, estoy citando los más fundamentales de los que se habló del plan. ¿Cuáles de estos están aplicándose? El patrullaje este se aumentó, supuestamente, ¿verdad? Pero más allá de eso, no podríamos nosotros palpar la entrega de armas, que en Cristo Rey fue donde inició el plan piloto, ahí se entregaron eh, una cantidad, un tanto, los miles el de... El Grupo del... Tigres lo que hizo no, fue no, renovar su arsenal. Esa ya la estaban desvinculando. De, de o sea, pero muchachos, lo que quiero plantear acá, que dentro de ese plan de, de seguridad ciudadana, mi país seguro, nosotros mencionamos las características que conllevarán y no se ha aplicado ni el 50%, o sea, ni un 40%, según las informaciones que manejamos, que, que ha emitido la policía, ¿verdad?, a, a los medios. Entonces no podríamos determinar si está rindiendo resultados o no, qué se está haciendo con este plan. Y es que hay una confusión, Carolina, contigo. Adelante. Es que es, una cosa es reforma policial, otra cosa es Ciudad Tranquila, que es el... el pero el dentro de ese de... plan va la reforma. Sí, pero es que son dos proyectos totalmente diferentes, porque el, el, el, el plan Ciudad Tranquila ya está en... en Mi país en, seguro. Eh, ajá. Entonces es, es, es Ciudad Tranquila, que, que lo que maneja es SUTRAN, eh, eso es otro proyecto que ya está en, en, en, en, en, en proceso, está en marcha. La reforma de la policía Pero, es que todavía está en, en proceso Sí, si entiendo a Carolina Pero lo que de quiere la decir, es, la, es que o sea, es un conforme un va, va, va trabajando la comisión de reforma, se está supuestamente trabajando con Ciudad Segura, la Ciudad Tranquila, lo que sea, gobierno seguro, o sea, es que, son, es que van de la mano. O sea, hablar de la reforma policial, que cuando sí, cito lo, algunos aspectos, eh, para que los amigos televidentes entiendan. O sea, cuando hablo de la reforma policial y cito esos elementos que conlleva la misma, y hago la pregunta, que esto es la reforma, eh, Yerjan O sea, ¿cuáles se han implementado de esto? Cuando hablo del plan Mi País Seguro, que es, por ejemplo, el de la entrega de armas en el, en el sector Cristo Rey, ¿qué más se ha implementado de esto? Para nosotros determinar qué tan efectivo está siendo, no tenemos... ¿A quién tenemos... entregaron armas en el sector a la policía? A la policía. Okay. Ellos mostraron la cantidad, ahora no eso recuerdo fueron, el dato. Eso, eso fueron a, a, a <ríe> al, al almacén <ríe> de, de armamentístico de, de, del Presentaron ejército, Presentaron la policía, varias. sacaron dos o tres armas. Pero entonces, eh, ya cerrar el comentario ah, y recoger, mi, mi presento estos dos aspectos y no tengo la forma... Ustedes me lo dirán acá, los amigos televidentes me lo dirán, de nosotros poder determinar qué tan efectivo podría ser, porque es que no se ha implementado en un 30, un 40% el plan. O sea, ¿qué, qué, ¿qué puedo yo decir? No lo sabemos. ¿Viste el Valle? Eh, Rabo Echivo, Santa Ana con el plan Mi País Seguro. O sea, que más que el patrullaje. Miren, el, el país, la no, República, la sociedad eh, dominicana y de estos países... Eh, estados bananeros, como llaman en algunos lugares del norte, del norte más norte, ¿verdad? Y de la, y de la Europa, eh, en realidad somos tontos útiles porque aplaudimos cosas o dejamos de aplaudir cosas y a veces no nos damos cuenta qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Son dos cosas que se han planteado acá. Una es la reforma policial. Otra es el plan de seguridad. Exacto. Yo pienso que ambos es relumbrón, ambos son relumbrón, ambos son eh, momentos Yo no puedo decir nada. momentos políticos, momentos históricos. Por lo que pasa a una nación, el hecho de que cuando un incumbente llega a una posición siempre quiere armar una, un escándalo con la finalidad de que se fijen en él de que piensen que hay algo diferente, pero luego en el camino se da cuenta, a veces llegan con buenas intenciones, pero en el camino se dan cuenta que la, una cosa es con guitarra y otra es con violín, es decir, el sistema, el establishment, que es lo que hay que descabezar, no te va a permitir que tú hagas lo que tienes que hacer. A ese muchacho Edward lo, lo, sacrificaron, sí, sí. lo sacrificaron, lo mandaron al zafacón de la historia al, eh, la, al, al ex jefe de la policía. Exactamente. Sí, jovencito. Pues lo, sí. Exacto, lo mandaron al zafacón de la historia cuando cuando todavía era un bebé, en términos profesionales, dentro de la policía. Porque indudablemente era un muchacho muy joven y con un con un rango bastante alto, el, sí. el, el, el, el rango más alto dentro de la policía. ¿Con cuánto? cuánto ¿Qué edad tenía este muchacho? ¿30 no, llega, y pico? ¿40 años? Cuarenta y pico de años. 46, dicen ahí. <coughs> Bueno, se ve más joven de lo que realmente entonces tenía, pero, pero no, bueno. No, está en los 47, 48, sí. Entonces, Porque en definitiva. En, era compañero de un amigo que también era académico. Ok, en definitiva, nosotros tenemos nosotros tenemos una serie de, de planteamientos, de cosas que nos venden para que las compremos. ¿Tú ves? Entonces nos obligan a comprarla. No es solamente que tú las la compras, sino tú estás obligado a comprarla. Y una de esas es la reforma policial. Otra de, esa, otra de esas cosas también es mi barrio seguro. ¿Por qué? Porque nada de lo que han hecho en el tema de barrio seguro es mi lo que perdón, la ciencia... Mi barrio seguro cuando Leonel, mi barrio seguro, no fue. O, o, bueno, ese, vamos, vamos, no a, vamos a hablar del proyecto de seguridad ciudadana Exacto. que se está implementando hoy para que no uh -huh. nos confundamos con los Mi nombres. país seguro, que se llama. Uh -huh. Ok, Yo, la, la cuestión es la siguiente. Nada, nada de lo que se ha hecho está basamentado en criterios científicos. Y ahí está la criminología. Ahí está la, la, la política criminal, que es una visión que se tiene de la sociedad en, ese, en esos aspectos, pero es científica y no se ha hecho. Miren, yo, yo he puesto aquí, eh, con relación a la, a la renovación, al proyecto de renovación de la Policía Nacional, a las mejoras que se, han hablado, que se ha hablado, que aquí se ha criticado. Miren, la cuestión está en lo siguiente. Si analizamos esa parte, yo me voy a centrar un poco en eso, en estos minutos que me quedan. Yo digo que eso debió de hacerse y, y todo, toda institución que se quiera modificar, una institución importante que se quiera modificar, eh, eh, que se quiera reformar, debe hacerse en cinco partes. Primero, hay que crear un equipo multidisciplinario. Por qué? Porque usted no puede crear un tener un equipo con eh, que relacionado precisamente con la institución únicamente. No, eh, pero eh, tiene que tener alguien es que, relacionado con a, la. Así es que está. Son 21 personas sí, que lo forman. Sí, pero quiénes están en distintas áreas. Pero quiénes están. Ah, te lo voy a mencionar. Pero, pero hay otra cosa. Hay otra cosa. Hay un miembro de la policía, un ex un ex, un ex eh, eh, eh, jefe director policía. jefe de la policía. Eso estoy viendo en ausencia. No, pero que no hay. Por eso es que te digo. Por eso es que yo decía que me preocupa <coughs> este grupo de La parte de, más de importante. De privados, oye, que Francis, trabajando temas de policía oye, que no Francis, saben... oye, Francis, la parte más. Si tú vas a modificar tu casa, carajo, tú tienes que estar ahí porque tu casa. Tú eres que sabe cuáles son los no, lugares no, donde. Tiene que estar bien ahí. Porque bueno, pero. Y es la que más... <risa> Por lo, bueno, Pero, ¿y qué es eso. Bien. Iba a hacer un comentario. Pero, dilo. Tiene, tiene que estar. Tiene que en que tu cada, casa eres tú que va. Es la mujer que va a decidir lo que va. Entre los tres. Algunas partes. Ssss, algunas partes. Quieto. ¿sí? No, yo la dejo entera. <risa> algunas partes. No se busquen <risa> problemas, <risa> señores. No se busquen problemas. Sí, continuamos. Sí, continuamos. No, <risa> Bien. Machista no. Se, eh, segundo. Eh, yo reto a la esposa mía que llame ahora y te diga si yo soy un hombre machista. Segundo. Segundo. Hay que hacer una evaluación. Óigame, no dejen ese pleito, señores, los únicos pleitos que se ganan corriendo son los que se echan con las mujeres, así que estén quietos. Sí. Miren, y lo dijeron grandes generales como Napoleón Bonaparte. Sí. Miren, la, en segundo lugar, hay que hacer un, una evaluación, hay que hacer un FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Hay que hacer un FODA de esa institución. Yo no digo que no se haya hecho, pero hasta ahora no se ha, no se ha hablado de qué cosa se ha hecho para el tema de la reforma policial. Tercero, hay que hacer un estudio de esas, de ese foda. Cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas de la institución. Cuarto, una propuesta. Qué es lo que propongo, qué es lo que proponemos y quinto, la implementación de esa propuesta. Ahora, nada de eso se ha hecho y qué tiempo tiene la, la, la, la comisión, como un año. Eso fue Quizá no tenga un año completo, pero el, no le falta el mucho. El decreto presidencial 2.11 tiene una, una descripción de un tiempo de, ¿dice? ¿De dos años era? No, no. De, de, de, de abril 2021 hacia la fecha, hay meses que tiene. No, entonces No, pero va a durar dos años. Entonces, hay una cosa, hay una cosa. No, no, yo, por, por ejemplo, amado decía que tenía un año, digo no sé, yo, casi ah, un año, casi un año. Eh, desde abril de 2021. Pero la Exacto, idea es, estamos, perdón, en amado, estamos en diciembre, ¿en estamos en diciembre, estamos hablando de que son eh, con el perdón, uh -huh. Carlos, son ocho nueve, mes, nueve? Ocho, nueve. Ocho meses. Pero la idea es que en máximo dos años ya esté implementado. Sí, pero oye, oye, y por ejemplo. Se inicia a implementar. Por ejemplo, lo que decía ayer ya. ¿Qué le enseñan? ¿Qué le van a enseñar? ¿Por qué no coger la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que la Universidad? Bueno, la Universidad está propuesta desde está el principio. Plan. Sí, pero, pero que ¿qué? le iba a dar eh, entrenamiento, incluyendo eh, el mismo director de aquí. Pero tú escuchaste, lo van a llevar el centro de seis meses a un año. O sea, ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eh, recuérdate, recuérdate que cuatro años dura la preparación en, en, en licenciatura en academia, de asuntos en militares o policiales en este caso y que pero es, es que una lo, carrera es, real es que lo que van a entrar, académica. no necesitan esa, Ahora, esa formación esa es un, francis, una, un área. Ahora el policía francis no necesita empieza. esa formación en principio el no, policía no, no, no, no. qué es lo que necesita, lo básico, derechos humanos Correcto. por ejemplo, manejar el tema psicológico que, por ejemplo, escribir. No, no, claro, defensa, que no se estaba pero implementando pero eso se da en la no academia se, Entonces, se puede hacer un programa sí. dividirlo en un aspecto de academia o sea, lo, claro, lo, lo que grande. tiene que ver con la defensa personal y lo otro es la formación intelectual que debe darle a la universidad pública. Eso de va dentro UAC, de la que reforma. Que debe ser constante, no es solamente... Que me no me se ha estado se aplicando, no se ha estado aplicando la, guía. la policía. Yo le voy a decir, la guía para desarrollar los planes operativos, implementación del libro de recepción de funciones o industria de, al cargo, o inducción al cargo, acto administrativo sobre clasificación de documentos, guía de movilización de la cultura policial para la implementación del punto de chequeo al inicio y salida del turno Que ese es otro punto que se ha estado hablando De que el policía salga sin la ropa De reglamento Y se vaya a su casa Sin necesidad de verse Que va caminando un policía Que eso también tiene que ver con, con su alma de reglamento De no portarla encima Todo eso está dentro Ahora sí, Pero, pero, son... pero espérate un momentito Es decir Que el policía Que atrapó al atracador ¿Verdad? Va a salir del cuartel caminando o en su motor, que es lo que la mayoría tiene, en su motor desarmado. Porque aquí hay la no, facilidad no. que hay en Estados Unidos la de, no va. De, de conseguir un arma de fuego. Entonces tú le vas a quitar la arma de reglamento. No, no. ¿Cómo, no cómo, que, cómo, cómo, cómo se defiende ese policía en la calle? Que tiene una ilegal. Se ¿Eh? ¿Te tendría que con una ilegal. No, entonces? no. Aquí el no hay desarme facilidad, no va. ¿Cuánto una, más se una pistola? Mira, el desarme no va, tengo entendido. Porque todo el que ha escuchado, a quienes he escuchado que están cerca del proceso. Ajá. Dicen que eso fue una locura lo que propuso sí, Chu, porque, no, y lo, por propuso, lo que tú has dicho y lo propuso, una llamada ¿tú sabes telefónica quién? Ricardo Nieves, que es uno de los que está trabajando en la reforma Adelante, de eso. vamos a recibir Una llamada telefónica, adelante bueno, bueno. Caballero, quiero hacerle una, un comentario Respecto a lo que ustedes están comentando La reforma policial adelante Mira, La reforma policial Es una cosa que debe de se llama de reforma Quiere decir que hay mucha educación verdad Mira, mientras un policía No tenga donde vivir Mientras un policía no va a hablar de suelo Mientras un policía, otro, un teniente o un capitán le dice límpiame los zapatos y él no se lo limpie sí. y le meta 30 días, eso no se va a llamar nunca reforma. ¿Entiendes? Entonces, ¿con qué tu reforma? Si son yo mismo, Eduardo Ten cambió la institución de todos esos generales. ¿Tú sabes por qué? Porque esos son sus secuaces. Son su gente. su gente. La gente que tenía era el de, de, de Eduardo Sánchez, PLD. Hay que buscar gente rústica como lo es él. Eduardo que estudiado, pero no es inteligente. Una cosa, para hacer reforma policial. A Eduardo Téñez, hay que reformarlo a él primero y después llevarlo a la a él para la policía. Llame, llame todos los días. No hablo wow. mal de la policía. No hablo mal de la policía, porque vamos a decirte algo. Mientras un guardia y un capitán y un mayor te diga a ti que le dejo a cenar, aquí no va a haber reforma. Pasen buenos días. Gracias. Muchas Llame gracias. Llame todos los días, amigos televidentes. Al primero que A Eduardo Ten hay que reformarlo a él antes Entonces, que le la policía quiere decir que el, que el problema de la policía en ¿Ya? general es Eduardo Ten. Así no. Eso es falso. No, él no, no, no eso. Dicho es, eso es, es una barra basada. Hay que reformarlo a él. Obviamente que ellos tienen una cultura de comportamiento, de no jefatura. Oh. Por ser policía, sí. Oh. Pero eso es. Por él que decir que era, era una casta de mafioso. No, o sea que él no, él no estaba ahí. Él, no, él estaba ausente de la policía no, durante todo. cuando no, que no fue general mismo ahí. lo ha dicho. Una institución está compuesta por la cantidad de hombres que existen y cuando se, se siembra una especie de, de estructura interna que tiene poder económico interno. ¿Y qué tú debes hacer si está ahí? Bueno, o pero renuncia, no lo ha podido hacer ningún gobierno. ¿O lo de señores, no, si ¿Cuántos han señores, renunciado señores, y cuántos ¿eh? han dejado? Señores, el establishment en Son la utopía. policía se impone Los cambios en la policía, no, policía Oigan, amado, cam... cam... cam... pónganle piedra Los cambios en la policía Yo lo que le digo Que una cosa, yo creo que puede Tú puedes subsistir en un ambiente de laboral Porque tú tienes la vocación Aunque el resto O aunque haya un grupito que se dedica qué a la que romántico que lo denuncia. yo decía el no establecimiento de en la policía sí, lo, es lo que gobierna la policía y lo he dicho en más de una ocasión oye, entonces qué pasa cuando llega un nuevo incumbente cambia, cambia agente de su confianza no, claro. Yo no digo camarilla, yo no digo no. banda, yo no, sí, pero ni, sí ni gen, cuace, no, gente, ni, no. ni secuace, pero sí gente de su confianza. ¿Por qué? Bueno, porque hay que mantener el equilibrio. Si meto el, la pata, si hago algo malo, ustedes, y, ustedes, y, ustedes, ustedes, oye, ustedes me protegen. No, pero el la general tendrá estaba ausente. De decir lo que le pasó a Edward. Exacto, sí. Ese mismo establishment, él no Edward pertenecía no a grupo. No tenía control de ese establishment. Porque no tenía grupo. No tenía grupo. Vamos a ver. Buen bueno, día. vamos a la llamada telefónica. <ríe> Adelante, buenos días. ¿Tú te crees que eso es fácil? ¿Y hay gente? Sí, buenas, adelante. Buenos días, Carolina, Francis y Adelante. Y al licenciado que está en el centro ahí, Amado Rosa. Muchas gracias, adelante. Francis, eh, sí. de este lado, Chiqui, Juan Francisco, el amigo de tu esposa, que él está pisado. Sí, adelante. Eh, a Francis, por favor, que lo quiero muchísimo. No, no habló directamente del, del, del que esté o del que no esté, pero el que está fue el que le habló. Y hasta que no se regenere ese, nadie no se va a regenerar, sea él, sea fulano de tal, Mendano, tal cualquiera, eh, regenerarlo primero a ellos, para que ellos puedan regenerar su reclutas Es lo que yo entiendo y creo. Bueno, Chiqui, te voy a decir algo. Entiendo que la nueva posición que tiene el general Ten... Le ha indicado en esta etapa de la vida nacional del país y de la policía Que tiene que tener un comportamiento transformador Dime algo Yo creo que el individuo es resiliente y tiene capacidad para modelar nuevas actitudes ¿Cuál es la especialidad de Ten? Nuevas actitudes ¿Cuál es la especialidad de Ten? Tú que eres amigo de él, ten escríbele cuidado. Si tú sabías que hay muchísimos generales ahí que son criminólogos que deberían estar en el cargo por encima de él, por la preparación que tienen, no, y no lo están. vamos, a la, lo vamos a la pregunta del día, vamos a la pregunta, vamos a la pregunta, ¿ha percibido usted los cambios dirigido, positivos dirigido. en la Policía Nacional tras la reforma policial?